Y vamos a luchar hasta el final, porque yo tengo ya 10 años de estar en mi parcela viviendo y tengo unas plantaciones que, que ya vale su, su poquito de dinero, verdad con el esfuerzo y con, con lo que yo puedo hacer porque ya estoy bastante viejito, pero aún así voy a luchar hasta el final, hasta donde las fuerzas me den. Estaba en contrabosa desde que llegué porque creo en las cooperativas, creo en, en la gente que, que, que está luchando por este movimiento. Y voy a estar a la par de ellos hasta el día que, que Dios me dé vida porque no voy a jugar. Porque ya lo que peleo, tal vez no lo peleo para mí. Estoy pensando no en, ni en mis hijos, estoy pensando en mis nietos, ¿verdad? Y por ellos voy a luchar. Tal vez. Eh, Aquí ni conocen a mis nietos, pero, pero en algún momento estarán aquí y seguirán luchando porque lo, es lo que les estoy inculcando, que hay que luchar porque es la tierra la que tenemos que cultivar para poder sobrevivir nosotros los campesinos. El campesino que tenga una tierra y no la cultive no es campesino. Porque yo eh, he trabajado, he tenido algunos otros trabajos, pero... Mi papá me enseñó el trabajo de, de la tierra, y he trabajado la tierra durante tantos años. Así es que siempre voy a estar al frente con los que están al frente en Cotabozco, para luchar por, por esta tierra, y apoyando al otro grupo que, que también tiene que empujar, ¿verdad? la allá donde no está germinando? Ya. Vale? Mañana las escojo, mañana hay unas 400 semillitas ya así. ¿Y entonces esas las meten en sus Esas de una vez las voy... qué que rápido, vea que... Vea palito ya... ¿Qué? Sí. No, ¿No cree que es el palito? ¿No cree que es el palito? Es un palo que está le no ahí... el no es? Félix Picado Méndez Ok, don Félix, cuénteme... ¿Esta parcela? Esta parcela pertenece a la finca tierra Esta es la parcela número 50. Y... Bueno, como usted puede ver, está... Me dedico a hacer viveros, ¿verdad? Viveros de teca, viveros de palma y de melina. Ahora, después de que termine la teca, comienzo con el melina. Tengo 15 mil semillas de teca y 15.000 de melina. Y bueno, como la parcela es más o menos de 4 hectáreas, pues pues la tengo sembrada de teca. en, en parte. Y tengo árboles frutales, eh, aguacates cosechando, lim, limón cosechando, este tengo mire medicinal este es hombre grande eh, tengo la parcela está cultivada todas las cuatro hectáreas no tengo a dónde sembrar ya toda está cultivada y, y espero algún día poder tener un título de propiedad eso es lo que yo espero y los que estamos en esta finca terra ¿Qué tiene que decirle usted a la gente de San José, de que no conoce eh, lo que se hace aquí en, en Terra, en Changuena. por qué parcelero, por qué estar aquí, por qué sufrir tanto? Bueno, la verdad que, que por ejemplo, al presidente de la república le diría que, que en 15 años no nos ha visitado ningún presidente, los hemos invitado a todos y no nos han visitado, ¿qué? Que él puede ser tan amable y que se dé una vuelta para que vea lo que estamos haciendo los campesinos que tanto atropellan. Incluso él mismo, porque no se pronuncia, porque no es... El presidente no es un hombre de amarrarse los pantalones y hacer y decir las cosas que tiene que hacer con los campesinos. Y así nos han llevado varias administraciones atrás. Eh, al ministro de seguridad que vengan, bueno, el ministro de seguridad, el, el, el INDER el banco, el gerente del Banco Nacional, que, que es en este momento el dueño de la tierra, que vengan, que por favor lleguen y nos visiten para que vean lo que tenemos los que estamos en estas tierras, que no las queremos para En mi caso yo no quiero una tierra para venderla y los que estamos aquí estamos en las mismas condiciones, queremos tierras para trabajar, que nos dejen en paz, que nos den las tierras o que nos las cobren, pero que nos dejen la tierra. ¿cómo es posible que vayan a pelear una tierra que el banco quiera dejarse una tierra para vendérsela a alguien? a alguien porque tiene dinero a alguien que no le va a pagar nosotros los campesinos podemos pagarle, porque se la van a dar a un, a un terrateniente o a un señor que tenga mucho dinero que no va a pagar que han hecho lo que han hecho lo que ha sucedido con estas tierras le han condonado las deudas a esta gente dejan prescribir las, las, las cédulas hipotecarias los mismos gerentes de los bancos dejan que las, que las cédulas hipotecarias prescriban para no cobrarle porque tienen compadrazgos o alguna cosa. Bueno, para resumir, digo que nos dejen en paz que venga el gerente del banco con, con el presidente de la república o el ministro de seguridad que le gusta tanto están mandando gente a que nos maltrate. Que vengan y se den cuenta qué es lo que estamos haciendo los campesinos. Los campesinos de tierra y de chánguina, los que estamos en la tierra para trabajar. ¿Qué van a hacer con nosotros si nos sacan de aquí? ¿A dónde nos van a meter? ¿A dónde van a meter casi 200 familias? ¿De qué van a vivir? ¿Nos van a mantener? No nos van a mantener porque lo que nos quieren dar es, un, es hacer un, un, otros tugurios más de los que hay en este país. Eso es lo que quieren hacer con nosotros. Y nosotros no queremos. Yo, en mi caso personal, estoy dispuesto a dar mi vida por esta tierra. Porque de aquí no voy a salir.